Hoy en día el término SMART está de moda, todo se está volviendo de a poco inteligente, aspiradoras, pavas y más, todo está interconectado transmitiendo información. Pero, ¿y las redes de distribución de electricidad, agua y gas? Están quedando obsoletas para este gran cambio que viene. Los proveedores suelen estimar valores de consumo y no trabajar con datos reales, además de no darse cuenta de fallas o pérdidas. Desde el año 70 hasta la actualidad, siguen bajando con una proyección a futuro de 28% para una población 2.6 veces mayor. Es evidente que necesitamos racionalizar y ser más eficientes. Por este motivo surge Minia. MIMIA es mucho más que un medidor inteligente, es el camino hacia una red de distribución inteligente. En nuestro país existen 13 millones de residencias y un millón de establecimientos comerciales. Nuestro enfoque está dirigido a proveedores de servicios públicos a nivel nacional como internacional. Hoy podemos monitorear alrededor de 3.500 medidores de agua en la localidad de Cerro de los Padres. Tomamos datos con los dispositivos Mimia y los transmitimos hacia la nube, luego al teléfono al celular del usuario y a cualquier computadora del proveedor de servicios. Es así de sencillo. Solo tienen que adicionar un monitor Mimia a los antiguos para convertirlos a la industria del 4.0. Contamos con una aplicación en Apple y en Android para usuarios finales, llamada Zika se basa en el modelo de suscripción a los diferentes niveles de servicio de monitoreo. Nuestro principal objetivo es poder obtener el capital necesario para poder elaborar alrededor de 10.000 dispositivos mini. Hemos logrado una distinción del Ministerio de Industria de la Nación Argentina por nuestro proyecto, además de un beneficio mediante la UCI para desarrollar el producto. Nuestra app Zika culmina una de las grandes partes de nuestro desarrollo y ya se está dando a conocer en diferentes cooperativas de servicio. Con el uso de Mimia podemos obtener un alto ahorro energético, una reducción de costos considerable y datos en tiempo real para poder actuar en consecuencia. Mimia es mucho más que un medidor inteligente es una forma de ahorro inteligente una forma de ahorro inteligente